de Rosemary escribe una novela de cero en tres meses ha sido espectacular, para mí ha sido de un gran aprendizaje, he visto cómo se escogen los personajes he visto cómo se define un, un, el tema de la novela he visto cómo se construyen las escenas, he visto cómo se escribe claro que es lo más importante para llegar al lector porque eso es básico y fundamental escribiendo claro es más importante eh, que escribir bonito, como dice Rosemary. Así que estas enseñanzas que nos has dado Rosemary en este curso es básico para que nosotros comencemos a escribir. Por lo menos yo, que no tengo experiencia como escritora. Así que yo te agradezco, Rosemary, infinitamente por todo lo que nos has enseñado en este curso. Para mí ha sido fundamental. Y te doy las gracias por todo lo que... Eh, este esfuerzo tuyo, esta sensibilidad humana que tú tienes, eso, eso tan maravilloso ser que tú eres, que te ha llevado a ti a ser exitosa en la vida. Yo sé que vas a cosechar muchos éxitos más. Muchísimas gracias, Rosemary.